¿Qué ocurrió todo? Eh, que eh, ella es demente y le dijo una palabra a una muchachita que yo estoy criando. Sí. Y yo le dije, no le diga así alante de esas niñas. Y me fajó una vez. Él tiene, él tiene problemas mentales, ¿verdad? Desde pequeño nació así. Sí, desde oh. Oh, chiquito, no, desde no, de los 18 no, días. No, no, sí, desde los 18 días. En entonces, entonces. Desde los 18 días nació enfermo, muchacho. Wow. Yo gasté todo lo mío. ¿Cuánta, ¿cuánta, herida, cuánta herida, papá, le provocó a él? Como tres o cuatro por ahí. Cuatro. Ay. ¿Cómo se siente usted ante esta situación? Ay, me siento... Me, me duelen mucho las heridas. Al saber que fue su hijo que hizo eso, ¿cómo ay, se siente usted? Ay, yo le siento, le digo a, lo, a los otros hermanos que no pues le ¿Qué le pide usted como padre que le pide usted como padre? que me perdone, que, ¿Que lo perdonen lo perdone, a él. Sí, que yo lo perdone. usted lo perdona sí. como su padre. Ay, yo pasé mucho trabajo para para oh, sanar. ¿sí Por qué usted pide que lo perdonen? Porque Ah, porque yo no le ha he hecho nada. él ¿eh? es porque se mente. Wow. Usted ve. Wow. el nombre es suyo, que suyo que es mi Juan uh -huh. ¿Cuántos años usted tiene? Ay. 60, 70. Mira, el objetivo del juez tomar imágenes mías, ¿verdad? Sí. Y camuflajear video pornográfico, lo cual él camuflajeó con. Hay paquetes de software que crean cualquier tipo de video. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo surge el problema? Entonces, ¿cómo lo inició él? ¿Cómo tiró a ti? Empezamos a discutir por ese tema. Y ahí sufrió conflicto. Había tenido problemas con sus Habíamos discutido otra vez, porque hacía muy poco tiempo yo me había dado cuenta de dónde venía el origen de eso. ¿Tú te está arrepentido de lo que pasó o no? Bueno, sí, sí, porque yo esto también lo siento. El problema es que, como te digo, el momento que hace todo y una cosa así es muy poco tolerable. te digo? Tolerable. Eh, si te vivía, te vivíamos juntos. Sí. Claro que sí, porque esto también yo lo siento igual, yo no quería hacer esto, pero que, como te digo, una cosa así muy poco tol tolerable, uno saber que alguien, quien uno menos se imagina, le hace ciertas cosas cosa así. te maltrataba? Y si, como te digo, no, pero lo hacía ocultamente, porque que hace algo semejante, está haciendo un maltrato, lo único que no, no se está declarando, no se está declarando que es un cierto enemigo tuyo tomaron imágenes mías, él fue el cabecilla de todo eso, tomaron esas imágenes mías, la camuflajearon con video pornográfico y eso lo publicaron. Quiero que se haga responsable de los daños que ha hecho y también ponerle en tratamiento, porque es doloroso para uno, que hay manos, dolor, es una pena tener una gente mayor y enferma también, algo que entonces una persona que tiene problemas de mente. No nos haya como situación tener que aguantar. dolorido un poco, pero adelante. José Miguel José, sea, de manera que todo lo que le ha dicho ha sido incoherente, esas versiones que me ha Hasta ahora sí. Tengo que seguir, quiero un momentico ahorita, a ver si puedo hablar con él, a ver qué, qué puede hablar conmigo, a ver qué, por qué fue la situación. Qué fue lo que le llegó a este momento con, con los padres de nosotros.